No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del foro federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6%. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%, porque la paz es fruto de la justicia. Cuarto informe.